Claro lo que eso tao son guas, el tufi en la casa Yo bajé planchao, rompiendo la tal como un Suzuki A mí nadie me playa porque yo soy Kando Chucky Andaba chuki Ando banderao, ajustando con una Cherokee La música que hago no es hasta para los popis Está quedando como un burro, mejor que pide socorro Tú dices que prende el turro, yo soy el que manda el gorro. Ando contigo, me aburro porque en la calle no corro Te mato en un susurro y del mapa yo te borro Sé el detalle, de desde estrella que se traya Tu cabello si me trayo te me trayo Nunca fallo en el ensayo, vamos al bollo Porque en esta fitela eres gallo <risa> Soy un pollo, ya él produciendo Big O, JS, solta S. S usan -S white, dupe la casa. ¿Es Yeah.